La semana que viene nos tendrá también allí trabajando ya en, en Ciudad de México junto a todos los colegas y las instituciones que están colaborando para que esta conferencia de Claxo sea una realidad. Y como anunciabas, eh, nos reúne o nos reunirá en México las tramas de las desigualdades. Y para comenzar este ciclo 2022, un nuevo ciclo de InfoClaxo, eh, ¿qué mejor entonces? que retomar esta temática de las desigualdades y hacerlo a propósito de un informe que se conoció hace muy poquito, eh, producido por Oxfam, que, con quien trabajamos, eh, también este, colaboramos ¿verdad? en distintas temáticas y que estarán presentes en nuestra eh, conferencia de México. Un informe que realmente advierte sobre el aumento... Eh, obsceno de la desigualdad durante la pandemia y ellos le llaman al informe las desigualdades matan, ¿verdad? Todos los años oh, eh, Oxfam en vísperas de la cumbre que se organiza eh, por parte del Foro Económico Mundial, generalmente en Davos, eh, publica su informe sobre el estado de la desigualdad. Este año, las desigualdades matan. Oxfam denuncia que durante la pandemia sucedió algo que hemos venido comentando en estas columnas, ¿verdad? Un aumento de la desigualdad, pero no cualquier aumento o profundización de las desigualdades, sino un aumento que ellos califican como obsceno. Eh, con repercusiones negativas sobre, obviamente, todas las dimensiones eh, de la vida social. Este informe de Oxfam nos muestra como una minúscula minoría de la humanidad, que ellos llaman los mil millonarios, ha tenido una pandemia de lujo. Esto eh, lo explican porque ese privilegiado grupo logró capturar el auge que los mercados bursátiles vivieron gracias a la inyección cuantiosa que llevaron los bancos centrales en distintos momentos de la pandemia para mitigar el impacto en la economía obviamente en el marco de las restricciones propias eh, de la pandemia. Durante estos dos años... Los mil millonarios han aumentado su fortuna en más de 5 billones, billones de dólares. El mayor incremento de la riqueza que este grupo tuvo desde que por lo menos se registran eh, estos datos. Este aumento de la desigualdad es eh, todavía más escandaloso si nos quedamos con lo que ha sido la variación en los patrimonios de 10 personas, las 10 personas más ricas de este mundo, que casualmente, son varones y sin casualmente, ¿verdad? Durante la pandemia, la fortuna de estas 10 personas se duplicó, mientras que, recordemos, los ingresos del 99% de la humanidad se deterioraron y, y esto empujó a la pobreza a más de 160 millones de personas en todo el mundo. Actualmente, estas 10 personas, estos 10 Varones acumulan seis veces más riqueza que los 3.000 millones de personas de menores ingresos. Según Oxfam, siempre, para fines de 2021, la riqueza de estos 10 varones más ricos del mundo se había incrementado desde comienzos de 2020 en 821 mil millones de dólares, pasando de 700 mil millones de dólares a 1.000 millones. 5 billones de dólares. No te voy a dar la lista de los 10 eh, varones más ricos eh, del mundo. Está disponible en el informe de Oxfam y muchos de ellos son eh, más que conocidos, ¿verdad? Eh, si, estos 10, si estos 10 varones perdieran, nos dice el informe de Oxfam, el 99.9 de su riqueza, por ejemplo, mañana, si perdieran ese 99.9% de su riqueza, seguirían todavía siendo más ricos que el 99% de las personas en el planeta. Bueno, esto nos muestra que es absolutamente urgente, absolutamente crucial poner fin a estas obscenas y violentas desigualdades, recuperando eh, el poder y la riqueza extrema de las élites por medio de medidas fiscales para poder reintegrar ese dinero en la economía y poder así salvar vidas. Hay ejemplos muy concretos que también ellos manejan en su informe, ¿verdad? Según Oxfam, dice que eh, con esos 821 mil millones de dólares de ganancias extraordinarias que obtuvieron los 10 varones más ricos del mundo, se podrían producir vacunas suficientes para todo el mundo, se podrían financiar servicios de salud y de protección social universales, se podrían financiar medidas de adaptación climática y acciones para reducir la violencia de género en más de 80 países. Y Aún así, esos 10 varones seguirían teniendo 8 mil millones de dólares más que antes de la pandemia. Esto muestra realmente la obscenidad de esta situación que estamos relatando. Eh, tenemos entonces, junto con Oxfam, que lo plantea en su informe, que eh, trabajar para, bueno, poder recuperar las ganancias que los mil millonarios han acumulado aplicando, por ejemplo, impuestos de carácter permanente sobre el capital y la riqueza. Eh, para grabar esa riqueza tan enorme que han amasado desde el inicio de la pandemia, para poder invertir en lo que aquí, Gustavo, hemos mencionado varias veces, ¿verdad? Los servicios eh, públicos necesarios y universales, como la salud, la protección social, etcétera, etcétera. Eh, no es falta de recursos, entonces. Es... Voluntad política de cómo destinarlos. Es uno de los puntos que también hemos planteado desde Claxo sobre la necesidad, la necesidad perdón, de discutir estos temas, de discutir la renta básica universal, los servicios sociales eh, universales, eh, la deuda externa y, bueno, y tantos otros temas que hemos recorrido columna a columna. Entonces, dejo planteado eh, esta obscenidad de la desigualdad como telón de fondo a lo que será nuestro encuentro en México para discutir esto mismo, las tramas de las desigualdades, saberes, luchas y transformaciones. Es muy interesante, Karina, y pensaba mientras te, te escuchaba que a veces no es tan difícil empezar a tirar de, del piolín para poder detectar en dónde están los ejes cruciales de esas tramas de las desigualdades, ¿no? Digo, porque acá son 10 nombres, 10 personajes, seguramente eh, propietarios de val, varias multinacionales, ¿no? Digo, no sería tan difícil empezar a tirar del piolín para pensar en resolverlo, digo, pasa que ahí entiendo que sin políticas públicas esto no, no cambia, digo, con estados disminuidos esto no, no se modifica tampoco, ¿no? Es parte de lo, que, de lo que hemos planteado, de la voluntad política en primer lugar y segundo de esa necesidad que venimos recorriendo y trabajando en Claxo de discutir la nueva ecuación Estado-Sociedad justamente y el papel de los Estados y el papel del bienestar, el bienestar social eh, en estas situaciones de pandemia pero en general. ¿verdad? En, eh, para garantizar condiciones de vida para todos, para todas, eh, bueno, de vida digna eh, para todos y todas. Eh, te propongo, si a ti te parece bien, eh, continuar por estas tramas eh, y, por ejemplo, la semana próxima estaremos en México, pero nos haremos un espacio quizás para comentar otro informe muy importante que también surgió en estos días y que también refiere a esta temática, que es el panorama social eh, de la CEPAL. Brevemente, ¿verdad? Invitando a que quienes quieran lo, pueda leer, lo puedan leer, al igual que el informe de Oxfam, pero me parece que estos dos informes nos dan un marco, eh, bueno, a lo que es el trabajo de Claxo orientado en torno a las desigualdades y a lo que será nuestro gran encuentro en México para discutir estas tramas de las desigualdades.